El sábado en la noche nosotros íbamos a un colmado, a en Valle. Yo yo con una dos amigas mías y otro amigo mío. Llegando al colmado nos atracaron, me interceptaron y nos atracaron. Me quitan el celular, eh, cuatro mil y pico pesos me quitan. Y la, la amiga mía la violan. Cuatro mil y pico de pesos, casi cinco por ahí. ¿Usted pudo mirar cómo se desplazaban los, los antisociales? Ellos estaban, ellos estaban en la esquina de colmado, parece como esperando que fueran a comprar. Y lo que llegamos fuimos nosotros. Pero ahí está preso y ahí está aquí. Ellos lo agarraron esa misma noche. Ahí mismo lo agarraron. ¿En sí. qué colmado? En el, el colmado le dicen Rafael Ventana. Es por una ventanita que viene a cualquier hora de la noche. ¿Qué tiene que decir entonces a las autoridades ante tantos robos en San Francisco de Macorís? Bueno, que tomen cante del asunto y que estos ladrones que se hagan con ellos, porque están acabando. ¿Pero qué atraco? ¿Pero qué, qué atraco? ¿No dice la Policía Nacional? Que, que varios... no, mentira de ellos, mentira, Yo fue equivocación. Yo, ni, yo ni, no, no sé ni, ni el nombre de ellos. No, no No, yo no ando con él. Que, que me agarran aquí. ¿Y por qué tú te detenido Eso es lo que quiero saber. ¿Dónde fue que te presaron? Aquí mismo. Yo vine por mi, por mi voluntad. ¿Dónde tú vives? En Vista Valle.